Seguimos revisando información, el ex coronel Gonzalo Medina y el ex capitán Moreira eh, guarda, van a guardar detenciones preventivas en el área de contención y seguridad del penal de San Pedro. Den paso, den paso, paso. Suba, suba. Cierto. Más de cinco camionetas policiales escoltaron a los ex policías Gonzalo Medina y Fernando Moreira hasta la cárcel de San Pedro. Estos fueron trasladados desde la sede de la FELC, sede Santa Cruz, hasta el penal de San Pedro. Exactamente, estos guardarán detención preventiva en el sector de seguridad y contención de este penal. Se han tomado las medidas necesarias respecto al tema de seguridad. Eh, entendemos que no ha habido denuncias por parte tanto del abogado como de la familia. ...que ellos eh, tendrían y temerían por su integridad y su seguridad física, ¿no? Así que en ese sentido se han tomado las medidas eh, al respecto de... Régimen penitenciario investigará la supuesta compra de celda... ...para que Medina pueda guardar su detención preventiva en San Pedro... ...esta celda que costaría aproximadamente 15 mil dólares. Hay un espacio de contención y de seguridad, cualquier otro... ...con un otro privado, se toman las mismas medidas, ¿no? Y se entenderá también de que estas dos personas eran eh, funcionarios policiales, ¿no? Y que justamente en su labor en la fuerza de lucha contra el crimen... Eh, ...han tenido que lidiar con delincuentes, con organizaciones criminales, ¿no? En este tipo esta situación... Los abogados de Medina cuestionaron este traslado. Aparentemente este estaría delicado de salud. La jornada pasada habría sufrido una descompensación. Es inocente, a lo largo del proceso se va a demostrar su inocencia. ¿Por qué? Es, inocente. ¿Por qué es inocente. Es inocente, por to, por lo que ustedes saben, por todo ese todo ese transcurso, nada más es inocente y se va a demostrar a lo largo del proceso es inocente. Asimismo temen por la vida de Medina, ya que en su calidad de director policial envió a varios delincuentes tras las rejas. El ex coronel Gonzalo Medina quien comandó la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz por tres años, está imputado por delitos de confabulación, asociación delictuosa y encubrimiento. Asimismo, se lo investiga por 300 nexos con al menos 15 narcotraficantes. De la misma manera, el ex excapitán Fernando Moreira es investigado por delitos de confabulación, asociación delictuosa y encubrimiento. También se lo investiga por presuntos hechos de narcotráfico, toda vez que su pareja, en 2011, estuvo encarcelada por este delito. Ambos exuniformados fueron dados de baja por su vínculo y fotografías con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz, el extraditable más buscado en Bolivia y Brasil. La investigación de la Fuerza antinarcóticos revelan que Medina era investigado hace un año y realizó viajes a Brasil, México, Colombia y Panamá. Presumiblemente habría transportado más de 400 kilos de droga hasta Panamá rumbo a Estados Unidos. Estos traslados mediante vuelos charter, aviones alquilados por al menos 80 mil dólares. Las investigaciones contra otros uniformados por posibles vínculos a narcotráfico se mantienen. Asimismo, los trabajos para la captura de Montenegro se intensifican. Se ejecutan al menos tres allanamientos por día.